Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este video quiero contarte cómo puedes aplicar el storytelling a distintos tipos de contenidos. Quiero contarte cómo es posible captar la atención de tu audiencia aplicando técnicas de storytelling en distintas plataformas sociales. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque todas las semanas subo nuevos vídeos hablando sobre marketing en redes sociales y comunicación digital y no quiero que te los pierdas. Además, el pasado jueves ha comenzado el minicurso Transforma Contenidos en Clientes que es de mucho, mucho valor y esta semana saldrá la segunda parte que no quiero que te la pierdas. Así que ya sabes, suscríbete y además si presionas en el botón de la campanita te llegará el aviso cuando haya un nuevo vídeo por aquí ahora sí dicho esto empecemos con el tema de hoy como te decía anteriormente en este vídeo quiero explicarte cómo aplicar el storytelling a distintos tipos de contenidos cómo puedes lograr crear un hilo argumental y contarle historias a tu audiencia y captar su atención a través de distintos formatos en primer lugar, puedes hacerlo en un podcast. Tienes que tener presente que el storytelling no es solamente algo escrito, sino también puede ser algo oral. Y un podcast es un muy buen formato, que además está funcionando muy, muy bien, en el que tú puedes aplicar técnicas de storytelling y captar la atención de todos tus oyentes. Puedes aplicarlo para... Todos tus episodios de podcast, puede ser la base de tu podcast o bien puedes hacerlo en un solo episodio si así lo deseas. También puedes aplicar el storytelling en el email marketing y te aseguro que funciona muy, muy bien. Porque lograrás captar la atención de tus lectores, estarán conectados con la historia que les estás contando. Habrá ese hilo argumental que los va llevando a seguir leyéndote y no cerrarán el correo y dejarán de leerte. Conectarás con ellos. Así que el storytelling también funciona muy, muy bien en este tipo de formato y te aseguro que funciona también muy bien para convertir. Así que si aún no estás haciendo email marketing, también puedes ponerte a ello y aplicar el storytelling porque te verás que te dará muy buenos resultados. Por otro lado, puedes aplicar el storytelling al video marketing. El video es un tipo de contenido que es muy fácil de consumir. En el 2020 va a seguir siendo tendencia, va a seguir creciendo. Cada vez consumimos más contenido en formato video y tú puedes aprovechar y aplicar el storytelling en este formato. Puede ser, como te dije en el caso de los podcasts, la base de tu contenido o bien puedes hacerlo en un solo vídeo. Pero es importante que lo apliques y lo apliques bien, que crees ese guión a través del cual vas enganchando y vas conectando con tu público y que ellos se queden ahí con ganas de seguir viendo lo que va pasando. Además, lo bueno que tiene el vídeo es que genera mucho engagement, así que te va a funcionar muy bien. Y como te dije, importante empezar a lanzarse al vídeo porque en el 2020 va a seguir creciendo y tienes que hacer el vídeo parte de tu estrategia de marketing digital. Por último, y este ya es el formato más conocido en el que generalmente vemos al storytelling, es en el blog, en los textos, en los artículos que subimos a nuestro blog. Este es un formato que también funciona muy bien porque logra también el fin que tiene el storytelling, que es el de conectar con tu audiencia, con contenido además, en este caso, que es de valor para ellos, contenido que es útil, contenido que también es fácil de consumir y... Lo bueno que tiene el redactar con, eh, para tu blog es que también puedes aprovechar y puedes hacer SEO para posicionar tu contenido. Por lo tanto, si aplicas una buena técnica de storytelling más revisas y creas una buena base y ves que tu texto cumple con las normas del SEO, también podrás posicionar un contenido muy bueno en Internet. Así que puedes aprovechar y hacer storytelling en estos Cuatro formatos en un podcast, en email marketing, en video marketing y también en tu blog. Aprovecha porque el storytelling está funcionando muy, muy bien. Va también a seguir funcionando muy bien en el año 2020. Ya no solo queremos consumir contenido en el que sean tutoriales y nos expliquen, sino que también queremos in inspirarnos, queremos empoderarnos con historias, con la superación de otras personas y el storytelling funciona muy bien porque como te dije ya varias veces te ayuda a conectar con tu público, te acerca a ellos así que tienes que aplicar el storytelling para crear contenidos espero que este vídeo te haya gustado, si es así me encantaría que me dejes tu comentario que me dejes tu like, si quieres también me puedes proponer una temática para que yo haga un vídeo siempre estoy abierta a crear el contenido que tú necesites te invito también a que veas el primer módulo del minicurso Transforma contenidos en clientes que te voy a dejar aquí enlazado para que no te lo pierdas. Este jueves va a salir el segundo módulo de este minicurso que consta de cuatro vídeos. Así que te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te lo pierdas porque realmente es un contenido de mucho, mucho valor y que te va a servir muchísimo para saber cómo crear contenido de forma estratégica. Espero que te haya gustado este vídeo, que te haya servido mucho y si es así me encantaría que formes parte de mi comunidad en YouTube. Nos vemos la próxima semana.